Buenos saludos. Soy Israel Banquer y en esta hora les traigo un nuevo tutorial. Esta vez lo voy a hacer desde el celular eh, debido a que lo estuve haciendo en el ordenador. Pero me comentaban de que me funcionaba era porque lo hacía en el ordenador o no. Eh, yo lo hacía en el celular, solo que compartía la pantalla del celular ahí en el ordenador. Y por ello, y por ello se veía, se reflejaba mejor allá. Entonces... Para que vean que sí funciona eh, eh, eh, a la hora de capturar películas de Netflix en el celular, lo voy a hacer desde el celular. Lo otro que les quería decir es que en esta, esta vez lo estoy haciendo con un Samsung. Luego de que grabe la pantalla con este, lo voy a hacer con el que estoy grabando, con el que está capturando el video en este momento con el, el Moto G8 Power. Eh, lo he hecho con... con eh, con teléfono con teléfonos iPhone y ha funcionado pero no pude subir el video a de YouTube debido a que el que me prestó el teléfono no me lo no no sé no se disgustó y no quiso seguirme no me quiso colaborar la cuestión es que eh, los celulares que manejo todos son Android y entonces solo con ellos puedo subir eh, eh, contenido pero funciona con cualquier celular lo otro es que les quiero decir es que no importa si el celular tiene botones o no lo único que importa aquí es que ustedes puedan abrir una ventana y la puedan eh, la puedan maximizar, minimizar, la puedan cerrar así y todo celular puede, no importa si, si solo es táctil o tenga botón, esto es lo que necesitamos que haga el celular, si hacen eso pueden capturar la pantalla en Netflix o en otra o en otra plataforma. Entonces, vamos allá. Entonces lo primero que voy a hacer es. Vamos a, a, a, a mirar la capturadora con el que voy a ejecutar el, te voy a grabar la pantalla, voy a hacerlo con esta. Ustedes lo pueden hacer con la capturadora que tengan, no importa. Eh, las que tienen eh, los celulares iPhone eh, son las mejores para capturar la pantalla, la verdad, porque con ese no, me funcionó muy, muy a la perfección. Entonces vamos a abrir Netflix. Bueno, vamos a ejecutar una película cualquiera. Vamos a ejecutar esta. Entonces... Eh, voy a abrir la capturadora, ¿cierto? Voy a darle en grabar. Ahí comenzó el conteo. Una vez haya hecho el conteo... Voy a reproducir la película, ¿cierto? En estos momentos... Solo nosotros aquí podemos ver la pantalla, ¿cierto? Pero si la pausamos, hacemos esto aquí. Luego damos clic para cerrarla totalmente. Y nos venimos a la capturadora, ahora. Detenemos el video y vamos a mirarlo. Vamos a ver Pero que no capturó nada. Miren que no capturó nada, ¿cierto? Voy a eliminar este. Ahora lo vamos a hacer de nuevo Tenemos Netflix Bueno, entonces ahora lo vamos a hacer de nuevo Entonces de esta forma eh, eh, eh, eh, Ven que no funciona, ¿cierto? Si lo hacen así Entonces vamos a hacerlo tal cual para que nos grabe Netflix Esto es lo que ustedes van a hacer Entonces vamos a hacer lo siguiente Iniciamos Vamos a reproducir la película Reproducimos la capturadora al mismo tiempo, pausamos la película, nos venimos, vamos a maximizar la ventana sin cerrarla, colocamos la pantalla normal y la capturadora grabando, ¿cierto? Vamos a sacar la ventana nuevamente, esta, y vamos a reproducir y ahí automáticamente la, la capturadora está grabando lo que está pasando en el vídeo, entonces, si la pausamos, vamos a ver si grabó. Vamos a pausar aquí, a detener la capturadora y vamos a ver que ahora sí grabó. Miren, pausamos la película. miren que ahí todavía no ha grabado porque no hemos hecho el procedimiento. Como pueden ver, esta vez sí capturó el video, sí lo grabó, sí lo capturó sin ningún inconveniente y el video ya está guardado. Entonces, para que vean, les voy a mostrar el video que, que capturó. Mírenlo aquí. Entonces, si lo adelantamos un poquito. Esperen que esté táctil. Miren que ahí capturé el video. Entonces como pueden ver si graba. No obstante voy a repetir el proceso nuevamente. Para que vean cómo se captura. Bueno. Tenemos la captura ahora en, aquí cierto. Todavía no, no, no hemos iniciado a capturar. Abrimos Netflix. Abrimos, iniciamos la película. La pausamos. Buscamos el modo en la pantalla de, ser, de, de, de, de poner la película así. Todo, todo celular puede hacer esto. Luego cerramos, ¿cierto? Y después de ello, eh, eh, paramos la captura ahora. Entonces, eso solo es una prueba que les estoy mostrando para que lo hagan así mismo. Bueno, entonces voy a iniciar a capturar. Iniciamos la captura ahora. Ahí está contando. Ahora iniciamos Netflix, lo pueden hacer de cualquier forma, que no importa el orden. Vamos a ejecutar la película, lo único que importa... Ahí no está capturando porque no ha hecho el paso, entonces vamos a hacer el paso. Damos, eh, aquí, cerramos. Luego abrimos otra vez la misma película, y dejamos que reproduzca. Ahí ya está capturando la película. O sea que ahora que yo vaya a ver el video... Y vaya a ver lo que lo que capturó vamos a poder ver eso que está eh, lo que está pasando ahí esa escena entonces eso es lo que yo les digo simplemente hagan ello y listo vamos a parar la captura ahora y vamos a ver el vídeo este es el vídeo que acabamos de capturar Como pueden ver, eh, ahí capturé la, la pantalla sin ningún inconveniente. Lo otro que les quería comentar es que lo pueden hacer también con Zoom. Con Zoom también me ha funcionado. Con la, una aplicación que se llama Rive. Está aquí, esta. Eh, la voy a ejecutar. Eh, también lo pueden hacer hasta con... Con muchas, con, con muchas aplicaciones lo pueden hacer. Entonces la descripción del tutorial les dejo con la que lo hice. Para que vean que funciona. Y ahora más tarde lo hago con. Eh, grabo con este celular. Y, y con el que estoy eh, con el que estoy capturando en este momento. Voy a hacer repetir el mismo proceso. Y ese día que tengo no tiene botones como este. No tiene botones como este para que vean que funciona de las dos formas. Igual en la descripción de este les dejo el otro que voy a subir ya mismo. Entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y chao.